Muy buenas a todos. Estamos aquí en otro video de kayak Go Uruguay. Este es un video cortito, sencillo, pero quería mostrarles un poquito eh, las cosas con las que andamos en el kayak para tener un poco idea, una noción eh, de lo que vamos a estar capturando y lo que podemos llegar a tener o precisar sobre nuestro kayak. Así que quédate aquí en kayak Go Uruguay. Bueno, como pueden ver, acá tenemos nuestro kayak Kodiak Helen. Está un poco desprolijo porque lo tenemos al sol, están secando las cosas. Hoy estaba bastante eh, complicado el tema de las olas aquí en la represa Palmar. Pero bueno, seguimos aquí en Kayak Kodiak. Acá tenemos nuestro chaleco para 100 kilos. Chaleco muy práctico, muy liviano. Obviamente con el logo de Kaya Go. Andamos siempre con nuestro asiento, que en este caso están tocándose al sol. Una bolsa estanca para llevar todas las cosas y que no se nos puedan mojar. Eso es muy muy práctico. El gorro por el tema del sol también es muy interesante. Así podemos sacar el chaleco, perdón, El asiento. Andamos con nuestra rejilla, el remo atado también, en todo momento. Ahí lo tenemos, un pozarril 360, que también está bueno para tenerlo a mano. El ancla, que en este caso, bueno, sepan disculparme, pero recién salimos del agua, habíamos anclado, había mucha corriente, la tenemos pronta ahí, nuestra ancla de cuatro puntas, estrella. En el tapón estanco tenemos los guantes para remar largas distancias. Ayer estuvimos en el lago de Palmar y se hicieron largas las distancias. Algunos tapones también tenemos diario para prender un fuego. A un trapo siempre es importante tener un trapito que también lo tenemos al sol un poco para que se seque. como ven acá tenemos un poquito de agua y ahora la vamos a, a sacar para que el kayak se seque ahí está, eso es importantísimo bueno y después sí tenemos algunos accesorios importantes la pinza el cuchillo todo atado obviamente cuchillo. tenemos el soporte de la cámara y acá tenemos nuestra caja con algunos cañuelos los que estamos usando aquí en Palmar como pueden ver cañuelo grande con paleta no tuvimos muchos resultados los grados están comiendo en la superficie eh, hemos usado este en el lago estilo galleta, por así decirlo, tenemos, bueno, algo de carnadas, lombriz, maíz para la boga, ustedes van a ver los videos después, la cantinflora, siempre también con bastante agua para hidratarnos y luego tenemos aquí nuestra caña principal los abu garcía que no fallan nunca con el señuelo pronto ahora la vamos a probar tenemos dos cañas más aquí tenemos otra con una abu garcía una liviana para bagres tenemos otra acá para bobitas también, un ejercicio muy liviano y después tenemos bueno nuestro medio mundo para peces que capturemos